hola bienvenidos en esta ocasión trataremos el tema de regresión lineal la regresión lineal es un modelo estadístico que utiliza una fórmula para explicar la relación lineal entre una variable y en términos de otras variables dependientes x vamos a realizar un ejercicio de repaso cómo obtener una regresión lineal tenemos eh, una población de estudiantes y ventas trimestrales en cuatro restaurantes Amand's Pizza parlors tenemos el valor i que eh, que, eh, que es para el, para, la, para el número de observaciones que son cuatro tenemos los, eh, los valores de poblaciones de estudiantes en miles y tenemos sus ventas trimestrales vamos a proceder a realizar el ejercicio en la pizarra ¿Cómo? como pudimos observar en, en, en el ejercicio propuesto tenemos cuatro observaciones tenemos los valores de x y tenemos los valores de y lo que se va a hacer es es inicialmente sumar todo, todos los valores de x 2 más 4 más 1 más 1 nos da un valor de 8 y de este 8 se obtiene su media que es decir 8 dividido para 4 nos da 2 en cambio eh, el mismo proceso se realiza para y1 en el cual tenemos todos sus valores, 3, 5, 2, 2. Si sumamos todos estos valores, nos da un total de 12. Y, lo, si, y a estos, para obtener la media, eh, lo que se hace es dividir el 12 para las cuatro observaciones y nos da un valor de 3. El siguiente paso es restar de la observación la media. De, a, a cada observación vamos a restar su media. Por ejemplo, 2 menos 2, 0. 2 menos 4 menos 2, 2 menos 1 es 1 y 2 menos 1 es 1. El mismo proceso se realiza para Y. Tenemos 3 menos 3, 0, 3 menos 5 menos 2, 3 menos 2, 1 y 3 menos 2 es 1. Ahora se realiza a multiplicar estas diferencias obtenidas. 0 por 0, 0. Menos 2 por menos 2, 4. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y se procede a sumar todos los valores obtenidos. 4 más 1 más, eh, más 1 es igual a 6 ahora lo que se va a realizar es eh, ahora lo que se va a hacer es elevar al cuadrado eh, esta, eh, la diferencia de estas, de estas observaciones 2 al cuadrado es 4 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1 por lo tanto esto nos da un valor de 6 ahora con estos valores obtenidos lo que vamos a hacer es calcular b1 vamos a calcular b1 la fórmula es b1 es igual a la sumatoria de x por y sobre la sumatoria de x menos x al cuadrado lo cual nos da el valor que obtuvimos en la sumatoria de x por x fue 6 dividido para el valor obtenido en la, suma, en la diferencia de las x elevado al cuadrado igual a 6 lo que nos da un valor de b1 igual a 1 ahora vamos a calcular BO vamos a calcular BO la fórmula para calcular BO es igual a x donde tenemos es la media que obtuvimos inicialmente de las variables y, que fue 3 menos B1 que fue el valor que acabamos de obtener que es 1 por la media de la, de la variable x que era 2 en este caso tenemos 3 menos 2 es igual a 1 BO de igual manera será 1 ahora lo que vamos a hacer es proceder a obtener la ecuación de regresión la ecuación de regresión tenemos que Y es igual a B0 más B1X de donde y es igual el valor de b0 que obtuvimos fue 1 más b1x más 1x por lo tanto nuestra ecuación de regresión será la siguiente